Canadá tiene más de 100 vías de inmigración que puedes usar para venir legalmente desde tu país. Y hoy, en este video te voy a decir cuál es la mejor para ti. Empieces hoy mismo tu proceso y aterrices este mismo año en uno de los aeropuertos de una de las provincias de este maravilloso país. Yo soy Anthony y esto es Landing Canada. Canadá es la tierra de oportunidades y está buscando trabajadores y profesionales jóvenes, motivados y bien educados para contribuir a su crecimiento económico. Está buscando profesionales listos para el trabajo que puedan adaptarse y cumplir con los requisitos del mercado laboral que cambia rápidamente. La visa de trabajador calificado de Canadá es una recompensa que cambia la vida de todos los profesionales y técnicos que trabajan arduamente y buscan un mejor porvenir en el país del arce. Canadá tiene una de las economías más vibrantes del mundo y ha sido considerada por las empresas como el mejor entorno para hacer negocios, expandirse y reubicarse. Esto convierte al país en el más codiciado por empresarios inversores, profesionales y trabajadores de todo el mundo. Millones de personas de todos los continentes quieren venir porque ya se ha corrido la voz de que este es, como en efecto lo es, uno de los mejores países para vivir. Está dentro de los 10 países con mayor esperanza de vida, mayor ingreso per cápita, mejor sistema de salud y educación. En fin, dentro de los países con más alto índice de desarrollo humano. Por eso tanta gente quiere venir y el mejor ejemplo eres tú mismo. Si estás viendo este video es porque también te interesa venir, pero ya mismo. Quédate hasta el final y te juro que vas a descubrir la mejor forma para venir a Canadá. Más de 100 vías. Más de 100 formas. Más de 100 maneras puedes usar para venir a Canadá este año 2022 o cualquier año que decidas iniciar tu proceso. Claro, en este video no te voy a hablar o detallar esas 100 vías. Para eso tendría que hacer un video de 20 horas por lo menos. Uf. ¿Cuál es la mejor vía para venir a Canadá? Bueno, esa es una pregunta que me la han dejado muchas veces en los comentarios de muchos videos, algo así como, Anthony, dime rápido, dime ya, ¿cuál es la mejor vía para venir a Canadá? Quiero saber, pero ya mismo. <risa> okay. Bueno, como pregunta, esa es una excelente pregunta y se formula en tan solo tres segundos. Pero la respuesta puede tornarse un poco compleja y no tan corta debido a que son demasiado vías distintas que se aplican a personas distintas de todo el mundo con perfiles únicos que deben ser tratados de forma personalizada porque cada vía va dirigida a perfiles distintos. Canadá cuenta con programas federales que se aplican a todas las provincias y también tiene programas provinciales o locales que son manejados de manera separada por cada provincia que lo lleva a cabo. A esto debo agregar que Quebec es una excepción ya que cuenta con sus programas exclusivos para la provincia y no acepta los programas federales. Quebec es la única provincia de habla predominantemente francesa y tiene su propio sistema de inmigración. Estos son de los elementos que hacen de la inmigración canadiense una de las más complejas de todo el mundo. Por eso la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la mejor forma para venir a Canadá puede tornarse espinosa y profunda y pudiera extenderse un poco? Pero en este video trataré de responder a esa pregunta de la forma más personalizada y acertada posible. Para que tengas por lo menos una idea clara y depurada sobre cuáles posibles programas puedes elegir para empezar tu proceso de venir a Canadá hoy mismo. Mira, Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios y cada una de estas provincias tiene hasta 7 programas distintos, como es el caso de Alberta que tiene 7 programas, Ontario tiene 7 programas, British Columbia tiene 6, Prince Edward Island tiene 6 y así cada provincia tiene varios programas, esto es sin contar los 3 programas de Express Entry que pertenecen a todas las provincias con excepción de Quebec que tiene su propio digamos express entry que se llama Arrima. Y bueno dependiendo también en el tiempo en que veas este video, quizás ya cuando lo vean habrá más programas en cada provincia, debido a que Canadá se reinventa cada día en materia de inmigración. Básicamente la inmigración canadiense está dividida en cuatro conglomerados o cuatro categorías de inmigrantes fundamentalmente. Los inmigrantes con relación familiar, es decir, los candidatos que tienen un familiar cercano en Canadá, es decir, esposo, esposa, hijos, padres y abuelos. Los inmigrantes económicos. Estos son los candidatos que son trabajadores calificados y con experiencia laboral. Los profesionales, los técnicos y la gente de negocios. Los inmigrantes por razones humanitarias o de compasión. Estos son los candidatos que tienen situaciones difíciles en su país de origen, como por ejemplo los venezolanos y los de Afganistán. Y por último tenemos la categoría de inmigrantes refugiados. Estos son los candidatos que escapan de situaciones de persecución, tortura o castigo cruel. Usualmente esto se ve en países donde, existe, donde existen gobiernos dictatoriales. Dentro de estas cuatro grandes categorías, existen cuatro grandes vías migratorias que son las más usadas para inmigrar en Canadá. Número uno, Express Entry. Número dos, el Programa de Inmigración del Atlántico. Número tres, los Programas de Nominación Provincial. Y número cuatro, el Programa Piloto de las Comunidades Rurales y del Norte estos cuatro programas en cada una de estas vías el nivel de idioma los estudios de educación superior los estudios técnicos y la experiencia laboral calificada juegan un papel fundamental estas son las vías más utilizadas no quiere decir que sean las más ideales para tu perfil recuerda que cada perfil es único y debe ser evaluado de manera personalizada pero dentro de estas cuatro vías, yo voy a seleccionar la que para mí es la mejor de todas. Y te daré los detalles de por qué pienso que es la mejor vía para venir a Canadá. Así que entremos en detalles y sigue bien. Express Entry El Express Entry es un sistema administrativo utilizado por el gobierno de Canadá para elegir a los mejores candidatos mediante una selección de puntos que permite a los mejores y más capacitados inmigrantes de todo el mundo, venir a Canadá como residentes permanentes desde su país de origen. Es decir, cuando aterrices aquí, lo harás como residente permanente, tú y tu familia, si vienes con ella. Mira, si eres profesional graduado de alguna universidad en tu país, Tienes una carrera técnica, eres plomero, carnicero, técnico agrícola, chofer, etc. Tienes un año o más de experiencia laboral calificada. Tienes conocimientos de inglés o de francés. Entonces, no lo pienses dos veces. No pierdas tiempo. No pierdas dinero. Aplica hoy mismo a través de Express Entry. Las personas y familias de todo el mundo pueden inmigrar en Canadá a través del sistema de selección de inmigración Express Entry. Presentado por primera vez en 2015, este se ha convertido en el principal impulsor de la inmigración de trabajadores calificados en Canadá y además es uno de los sistemas de inmigración más populares de todo el mundo. Bajo el Plan de Niveles de Inmigración de Canadá 2022-2025, más de 100.000 personas obtendrán la residencia permanente canadiense a través de Express Entry cada año. Los solicitantes invitados de Express Entry ahora tendrán 60 días para enviar su solicitud completa. Estos podrán tener mayor posibilidad si obtienen una oferta de trabajo válida de un empleador canadiense o si han recibido una nominación provincial. En Express Entry y en casi todas las vías de inmigración canadiense puedes aplicar con tu pareja y con tu familia completa. Muy importante, vi a un youtuber decir que si alguien tiene la calificación y los puntos requeridos para aplicar en Express Entry puede aplicar con su pareja y éste arrastra a dicha pareja, aunque ésta no sea profesional, aunque ésta no hable inglés ni francés y aunque ésta no tenga la experiencia de trabajo calificada requerida en el Express Entry. Pues déjeme decirle mi querido youtuber y asesor de inmigración también y especialmente a ti que estás viendo este video, porque veo que hay mucha confusión en este punto específicamente sobre el sistema Express Entry. Recuerda que en Express Entry se aplica directamente a la residencia permanente. Entonces, si una persona con alta calificación aplica con su pareja y dicha pareja no cuenta con los puntos, es decir, no es profesional, no habla inglés ni francés, ni, tienes, ni tiene la experiencia laboral requerida, el perfil principal va a ser afectado definitivamente. La pareja va a succionar los puntos del aplicante principal. No importa que tenga tres doctorados, que sepa inglés y francés perfectamente, que tenga 10 años de experiencia laboral. Aún teniendo esta alta calificación, su aplicación va a ser negada. Te lo juro. Aclarado este punto, vamos a continuar con los detalles del programa. Una vez el candidato haya alcanzado la cantidad de puntos requeridos, el gobierno canadiense le ofrece la oportunidad de obtener la residencia permanente. Es decir, el candidato aterriza en Canadá como residente permanente, como he dicho anteriormente en este mismo video. El sistema Express Entry cuenta con tres programas, los cuales permiten a los candidatos calificar por medio de diferentes vías y de acuerdo a su perfil basado en puntos. Estos programas son el Federal Skilled Trades Program, el Federal Skilled Worker Program y el Canadian Experience Class. El Federal Skilled Trades Program es un programa que está específicamente direccionado para profesionales técnicos internacionales con experiencia en oficios específicos como trabajadores de la construcción de la agricultura, carpinteros, cocineros, plomeros, carniceros, choferes, etc. El primer paso es verificar si calificas como trabajador de oficio calificado eh, según el gobierno federal verificando el listado de oficios NOC. En la descripción del video te dejo el enlace con el el listado completo. Luego puedes presentar tu solicitud a través del sistema Express Entry. Además también deberás tener una oferta de trabajo y un certificado de calificación válidos para ser considerado elegible. Para ser elegible a través de esta vía deberás cumplir ciertos requisitos que se deben evaluar para determinar tu idoneidad para los programas antes de poder crear tu perfil en el sistema. Estos requisitos son específicos de este programa y deben estar alineados con uno de los oficios calificados específicos NOC. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar en este programa? Son 5. Presta atención. Número 1. Una oferta de trabajo a tiempo completo de un empleador canadiense por un periodo de al menos un año o un certificado de calificación de un organismo de gobierno provincial territorial o federal, este certificado lo que hace es validar tu profesión para que puedas ejercer en la provincia donde vas a vivir. Número 2. Puntaje de dominio del idioma en inglés o en francés emitido por el Canadian Language Benchmark CLB para el inglés o el Niveau de Competence Linguistic Canadian NCLC para el francés. Se requiere un nivel 5 en hablar y escuchar y un nivel 4 en escritura y lectura. No es necesario que sepas los dos idiomas, pero saber un segundo idioma agrega puntos adicionales. Número 3. Tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en tu país en los últimos cinco años. Número 4. Tener la capacidad de demostrar que cumples con los requisitos laborales de tu oficio especializado. Esto significa que debes tener las condiciones y habilidad requeridas por la empresa que te va a contratar. Usualmente la empresa te entrevista por video chat a través de Zoom o Teams. Hay algunos países como México, Colombia, Chile, Perú y Panamá en los que algunas empresas contratan personas de forma masiva y envían personal a evaluar a los candidatos directamente en el país de origen. Número 5. Si no tienes una oferta de trabajo de un empleador canadiense, debes demostrar que tienes suficiente dinero en una cuenta de banco en tu país para establecerte tú y tu familia en Canadá. Esto se llama demostración de fondos. Ahora vamos con el segundo programa de Express Entry, el Federal Skilled Worker Program. Este programa está dirigido a profesionales universitarios con experiencia laboral calificada previamente realizada en su país de origen. Los profesionales más demandados bajo este programa son los ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros de software, ingenieros de informática y tecnología, ingenieros de petróleo, Profesores, enfermeras, médicos y profesionales de la salud en general, banqueros, aseguradores, contadores y muchos otros profesionales son demandados en Canadá y pueden aplicar a través de este programa Federal Skilled Worker Program. Los requisitos para aplicar en este programa son los siguientes. Presta atención. Número 1. Tener al menos un año de experiencia laboral calificada a tiempo completo en los últimos 10 años en tu país en un tipo de habilidad NOC0A o B. Esto es experiencia laboral profesional o técnica. Número 2. Tener al menos educación equivalente a un diploma de high school o secundaria canadiense. Aquí tengo que hacer un paréntesis. El sistema de educación canadiense es un tanto exigente y cuando dice high school o secundaria canadiense para nosotros los latinos eso pudiera significar una carrera de grado o una maestría por ejemplo en mi caso yo soy licenciado en derecho y vine como abogado pero aquí en Canadá quedé como bachiller debido a la alta complejidad del sistema educativo canadiense con relación al de América Latina Número 3. Obtener un puntaje mínimo en el Canadian Language Benchmark CLB 7 en las 4 habilidades en uno de los dos idiomas de Canadá, inglés o francés. Recuerda que en el programa anterior solo se requiere un nivel 5 y 4. Ahora veamos el tercer programa de Express Entry. El Canadian Experience Class. Este es un programa de inmigración que permite a las personas que han tenido experiencia laboral en Canadá durante al menos un año obtener la residencia permanente. El gobierno canadiense reconoce la gran cantidad de trabajadores talentosos que ya trabajan aquí y quiere que se conviertan en residentes permanentes. Estas son personas y familias que han hecho raíces y han hecho planes para el futuro en Canadá. En ese programa los requerimientos son mínimos y las aplicaciones se procesan de manera rápida. Por ejemplo, no tienes que presentar una oferta de trabajo o prueba de fondos como en los otros dos programas. Obviamente, aún estando en Canadá y aplicando a través de este programa, no hay garantías de que vas a obtener la residencia permanente, sino que esta es una atribución exclusiva del agente de inmigración que lleve tu caso. Así que vamos a ver los requisitos para el Canadian Experience Program. Presta atención. Número 1. Tener al menos 12 meses de experiencia laboral calificada a tiempo completo en Canadá en los últimos 3 años. Esta experiencia laboral debe haberse obtenido con un permiso de trabajo válido y debe estar en una o más ocupaciones clasificadas como tipo de habilidad o a o B. Según el National Occupational Classification NOC, esto es experiencia profesional o técnica. En particular, la experiencia laboral obtenida como trabajador por cuenta propia y la experiencia laboral obtenida como estudiante a tiempo completo no son elegibles en el Canadian Experience Class. También, si el pago de tu salario se hace en efectivo, vas a tener problema para demostrar tu experiencia laboral. Número 2, debes tener planes de vivir en Canadá en cualquiera de las provincias que no sea Quebec. Y número 3, debes cumplir con los niveles de idioma necesarios para el trabajo en las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. Para los profesionales, un nivel CLB 7, para los técnicos, un CLB 5. Los candidatos del Canadian Experience Program pueden tomar cualquiera de las siguientes pruebas de idioma aprobadas por el Immigration, Refugees and Citizenship Canada y RCC CELPIP General para el inglés o el IELTS General para el inglés también también pueden tomar el TEF para el francés y el TCF para el francés también Para ser elegible para una visa de trabajador calificado canadiense en Express Entry se te evaluará bajo los siguientes factores que pueden aumentar tu CRS edad, nivel de inglés o francés o los dos juntos, nivel de educación, experiencia laboral calificada dentro o fuera de Canadá, oferta de trabajo y familiares viviendo en Canadá, padre, madre, hijos, hermanos y abuelos. Es importante resaltar que el puntaje asignado a ciertos factores puede variar un ejemplo de esto son los 50 puntos que actualmente suma el aplicante si cuenta con un nivel avanzado de francés, a diferencia de antes que solo sumaba 30 puntos. Usualmente el puntaje promedio con el cual los aplicantes son invitados a la residencia permanente suele rondar los 450 puntos. Sin embargo, el gobierno canadiense asegura recibir un total de 1.233 nuevos residentes permanentes entre los años 2022 y 2025. La experiencia laboral calificada que debe ser presentada al momento de la sumatoria de puntos son trabajos u ocupaciones específicas determinadas por el National Occupational Classification (NOC) y estas a su vez están subdivididas en niveles. Una vez el aplicante tenga determinada qué categoría de Express Entry utilizará, o en qué programa aplicará, Immigration Canada asignará un puntaje en base a múltiples factores. Si la persona cumple con todos los requisitos y logra alcanzar el puntaje mínimo requerido, será posteriormente invitado por el gobierno canadiense en uno de los sorteos de aplicantes, los cuales son realizados usualmente dos veces por mes. Lograr una invitación para aplicar ITA Invitation to Apply en Express Entry es tu objetivo final para ser considerado a la residencia permanente en todas las provincias con excepción de Quebec y con la excepción de recibir una nominación provincial de una provincia o territorio canadiense. Luego deberás establecerte en la provincia o territorio que te avaló. Para aplicar en Express Entry se hace directamente en la página oficial del Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC no en Facebook, no en Twitter, ni en Instagram, ni por WhatsApp. En la descripción de este video te dejo el enlace del portal oficial del gobierno canadiense donde puedes aplicar. Se te pedirá que proporciones cierta información personal, parte de la cual es autodeclarada como tu historial laboral y parte de la cual requiere documentación como tu prueba de habilidad lingüística. Un oficial de inmigración canadiense revisará tu solicitud electrónica enviada y te informará si se requiere algo más. El 80% de todas las solicitudes presentadas por Express Entry se procesan en menos de 6 meses. Cuando una persona es aprobada recibe un documento de confirmación de la Residencia Permanente (COPR, Confirmation Permanent Residence. El IRCC te envía este documento físicamente a tu dirección en tu país no por email, no por Facebook, no por Instagram y mucho menos por WhatsApp. Si aplicaste a través del Canadian Experience Class, es probable que estés en Canadá. En ese caso, el IRCC se comunicará contigo por email, no por Facebook, no por Instagram, ni mucho menos por WhatsApp y te pedirá que te dirijas a la oficina del IRCC que te queda más cerca. También puedes dirigirte a un puerto de entrada o cruce fronterizo canadiense. Allí tendrás una breve entrevista con un oficial de inmigración y este va a confirmar que tus documentos son válidos. Te hará algunas preguntas para asegurarse que todavía cumples con los términos para quedarte en Canadá y por último confirmará tu información de contacto y tu dirección donde te enviará la tarjeta PR que es la residencia permanente. Bueno, yo creo que ya he hablado más que suficiente sobre esta maravillosa vía de inmigración canadiense que es Express Entry. Yo espero haber sido lo suficientemente claro para hacerte entender de forma llana y franca sobre esta vía. Si tienes preguntas, por favor déjamelas debajo en los comentarios y yo mismo te responderé en el menor tiempo posible. Ahora, continuamos con las demás vías. Programa de Inmigración del Atlántico para aplicar en este programa, debes tener experiencia laboral, una oferta de trabajo, nivel de educación, o sea, haberte graduado de algo, ya sea profesional o técnico, y tener el diploma o certificado, y tener un nivel de idioma CLB 4 por lo menos. Después de traer más de 10.000 nuevos residentes permanentes al Atlántico canadiense desde 2017 y lograr una tasa de retención superior al 90%, el programa piloto de inmigración del Atlántico ahora se está convirtiendo en permanente. Al menos 6,000 espacios de admisión estarán disponibles anualmente. El programa de inmigración del Atlántico se lanzó por primera vez en 2017 como un programa piloto. A través de este programa, los trabajadores calificados con una oferta de trabajo en el Atlántico canadiense, además de los familiares que los acompañaban, podían emigrar a una región de Canadá que intenta atraer a más inmigrantes para ayudar a las comunidades a desarrollarse, a las empresas prosperar y a fortalecer la población. El Atlántico canadiense comprende las provincias de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador. Los solicitantes con una oferta de trabajo de un empleador aprobado están en condiciones de mudarse a una de estas provincias siempre que cumplan con los criterios fundamentales. Los candidatos también requieren el respaldo provincial antes de enviar una solicitud a Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC. Los candidatos que reciban una oferta de trabajo de un empleador designado y una carta de referencia emitida por una de las provincias del Atlántico, pueden ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo específico del empleador exento del Labor Market Impact Assessment LMI. Desde que se creó este programa piloto de inmigración del Atlántico en 2017, los empleadores participantes han realizado más de 9,800 ofertas de trabajo en sectores claves que incluyen atención médica alojamiento, servicios de alimentación, manufactura, entre otros. Este programa de inmigración del Atlántico permite a los gobiernos provinciales de esta región canadiense elegir inmigrantes de acuerdo con las necesidades económicas de la provincia. Vamos ahora a detallar los requisitos para aplicar en este programa. Experiencia laboral en los últimos tres años debes haber acumulado al menos un año de experiencia laboral a tiempo completo o el equivalente a tiempo parcial en tu ocupación principal en la habilidad NOC tipo 0A o B. Tu experiencia laboral debe ser de un trabajo remunerado, el trabajo voluntario o las pasantías no remuneradas no cuentan. Muy importante. Los periodos de trabajo por cuenta propia no se incluirán al calcular el periodo de experiencia laboral calificada. Se permite la experiencia laboral adquirida durante un periodo de estudio, siempre que las horas de trabajo no excedan lo que estaba autorizado a hacer. Oferta de trabajo. Debes tener una oferta de trabajo que sea de un empleador designado en una provincia atlántica, jornada completa y no estacional o temporal, un contrato de un año y en el tipo 0 o niveles de habilidad A o B del National Occupational Classification NOC. Debes presentar una oferta de empleo con tu solicitud. Tu empleador debe completar el formulario y enviarte una copia. Debes leer y firmar la declaración en la parte inferior de la copia y enviarla con tu solicitud. Educación Debes tener un diploma de escuela secundaria, un certificado postsecundario de tu país o un título que sea válido a un equivalente canadiense. Si no completaste tus estudios en Canadá, necesitarás una evaluación de credenciales educativas conocida como ECA, para demostrar que tus estudios son equivalentes a un certificado, diploma o título secundario o postsecundario canadiense. Tu informe de ECA debe tener menos de 5 años en la fecha en que se reciba tu solicitud. Si quieres saber más sobre este programa, en la descripción te dejo el enlace del video que tiene todos los detalles del mismo. Nominación provincial la nominación provincial son una serie de programas migratorios donde participan todas las provincias y territorios canadienses. En ellos, trabajadores calificados con habilidades requeridas son nominados por empresas, compañías o instituciones locales, los cuales respaldan que un candidato extranjero específico pueda obtener la residencia permanente y establecerse en la provincia. Aquellos candidatos que cuenten con mejor perfil recibirán una nominación de parte de la provincia la cual le permite solicitar el PR (Permanent Residency) y la inmigración del país. Para esto los patrocinadores o empleadores están en la obligación de demostrar con suficiente base que se realizaron esfuerzos por contratar trabajadores locales. No obstante, el candidato extranjero fue el más indicado para la posición. Existen diferentes programas migratorios por provincia mediante los cuales los trabajadores calificados pueden ser nominados. Un ejemplo son los programas administrados por la provincia de Quebec, donde los candidatos seleccionados reciben un certificado de selección de Quebec, mejor conocido como CSQ, el cual demuestra que la persona fue escogida por la provincia. El programa piloto agroalimentario, el programa de experiencia quebequense y el programa para profesionales son los tres programas migratorios pertenecientes a la provincia de quebec por otro lado es de importancia resaltar que algunas provincias cuentan con programas migratorios más amigables se estima que en la actualidad las provincias con mayor receptividad y facilidad para la obtención de la residencia permanente son manitoba british columbia y alberta Programa de las Comunidades Rurales y del Norte Este programa es una de las nuevas vías hacia la obtención de la residencia permanente canadiense. Fue lanzado en junio del año 2019 y estableció que 11 ciudades rurales en Canadá formaran parte de un programa migratorio en el que podrán invitar a la residencia permanente a personas que cuenten con criterios específicos que prueban su relación con la comunidad. Algunas de las comunidades rurales que participan en este programa son Vermont, Clare's Home, Sudbury, Saltside, Mary, entre otras. Y todas están caracterizadas por ser ciudades en desarrollo constante y con un futuro prometedor. Los criterios claves necesarios para que los candidatos sean invitados a la residencia permanente son contar con una oferta laboral calificada en algunas de estas comunidades y que cumpla con todos los requisitos impuestos por el gobierno de Canadá. La oferta laboral debe ser obligatoriamente tiempo completo o indeterminado y contar con un salario anual igual o superior a lo establecido en el banco de trabajo del gobierno canadiense. Por otra parte, el candidato debe haber completado el high school o bachillerato y contar con al menos un año de experiencia laboral en los tres años anteriores a la solicitud. Este año de experiencia puede haberse llevado a cabo de forma continua o intermitente y de igual manera pudo haberse realizado dentro o fuera del país. Adicionalmente, el nivel de inglés o francés requerido en estas comunidades es más bajo y los fondos monetarios a demostrar rondan los 10 mil dólares canadienses. En caso de que la comunidad esté interesada en el profesional, le será facilitada una carta de presentación la cual forma parte de los requisitos para la obtención de la residencia permanente por medio de esta vía. También es bueno que recuerdes que siendo Canadá el segundo país más grande del mundo con 10 millones de kilómetros cuadrados, después de Rusia con 17 millones, cuenta con apenas 38 millones de personas, y el 90% vive principalmente en el 5% de su territorio. Casi viven todos en Toronto, Montreal y Vancouver. Uh, deal, el gobierno de Canadá encabezado por Justin Trudeau ha decidido tomar acciones para poblar todo ese territorio baldío y vacío hacia el centro y hacia el norte de Canadá. También es bueno decir que debido al calentamiento global el polo norte se está derritiendo y esto va a ir creando nuevas rutas marítimas, lo que va a dinamizar el crecimiento en el comercio de toda esa zona. Es por esto que se está creando todo un master plan para ir poblando el centro y el norte de Canadá, que están literalmente vacíos, despoblados. No sé si tú sabías, pero Canadá quiere triplicar la cantidad de habitantes que viven aquí. Quiere pasar de los 38 millones que viven ahora a 100 millones de personas. Y adivina qué, la única forma de alcanzar esa meta es trayendo al país a personas como tú, personas con un nivel de educación mínimo con alguna experiencia de trabajo o sin experiencia porque hay ciertos oficios y trabajos aquí que no necesitan experiencia ya que la destreza se adquirirá sobre la marcha mientras realices el trabajo. Son trabajos que ni siquiera necesitan ser estudiados, solo te presentas al patrón y ellos te dicen qué hacer con unas instrucciones de minutos o quizás par de horas. Estos oficios pueden ser, por ejemplo, algunos trabajos agrícolas o, bueno, la mayoría de los trabajos agrícolas, recoger frutos, aplicación de fertilizantes, eliminación de malezas en las plantaciones, algunas actividades en la construcción como operador de máquinas, mezcladoras y ayudante de ciertas actividades. Solo recuerda que para Express Entry debes tener una alta calificación de estudios, idioma, Debes contar con una experiencia laboral profesional o técnica a tiempo completo de al menos 12 meses y debes tener una oferta de trabajo de una empresa constituida y establecida legalmente en Canadá. También la edad influye mucho, es decir, si tienes de 18 a 35 años, obtendrás la mayor cantidad de puntos en el factor de la edad. Pero Anthony, yo tengo 40 años, 45 o 50 años. ¿No tengo ninguna posibilidad de emigrar a Canadá? Por supuesto que sí. Recuerda que el factor de la edad es solo un factor dentro de los seis factores requeridos en Express Entry. Es decir, este es un examen de seis puntos. Si te quemas en uno, tienes toda la oportunidad y la posibilidad de pasar los otros cinco puntos y al final pasar definitivamente el examen. Por ejemplo, si tú eres bachiller, obtienes 30 puntos en el factor de educación, pero si tienes una maestría, obtienes 135 puntos y si tienes un doctorado, 150 puntos. Por otro lado, digamos que tu inglés está full, casi nativo, lectura full, escritura full, comprensión full y conversación full también. Puedes obtener hasta 35 puntos solo por el idioma. En caso que hables inglés y francés, ya obtendrás 6 puntos adicionales. Digamos también que tienes 3 años o más de experiencia laboral en tu país y sacas un puntaje de nivel 9 en el examen de idioma, aquí solo vas a obtener 50 puntos. Es importante que recuerdes que Canadá selecciona a los candidatos con la mayor cantidad de puntos primero y luego los va seleccionando por orden de puntaje. Por eso es bueno que te preocupes por sacar la mayor calificación posible al aplicar por uno de los programas de Express Entry. He visto personas que han ingresado en Canadá y hoy están trabajando sin saber inglés o francés, o personas de 50 años. En verdad lo más importante es llegar al puntaje mínimo de puntos requeridos, recuerda que se trata de puntos y ahora con las nuevas políticas de Immigration, Refugees and Citizenship Canadá y su nuevo ministro, los puntajes se están convirtiendo en dinámicos, quiere decir que han estado cambiando, pero cambiando con tendencia a la baja. Por supuesto, como ya mencioné en este mismo video, las informaciones relacionadas a la inmigración canadiense pueden cambiar en cualquier momento. Lo que yo sí te aseguro es que te mantendré informado sobre las últimas actualizaciones y los últimos datos en el mismo instante que sean liberadas. Por eso es que solo te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita para que te mantengas siempre al día con las informaciones adecuadas para que puedas tomar las decisiones correctas. Si aún después te he explicado todo esto en el video, tienes alguna pregunta, alguna inquietud, eh, alguna duda, puedes dejarla debajo en los comentarios de este mismo video y yo con muchísimo gusto te responderé, ya sea directamente en el comentario o a través de un video. Bueno, si ya has llegado hasta este punto del video y has puesto atención, estoy casi seguro que ya sabes exactamente cuál es el mejor programa o la mejor vía para venir a Canadá. Pero si quieres que te confirme, pues para mí la mejor vía para venir a Canadá es nada más y nada menos que Express Entry. Puedes obtener una residencia permanente canadiense estando en tu país de origen sin tener que venir a Canadá a través de uno de los tres programas. Solo necesitas ser profesional, tener una carrera de una universidad de tu país, saber inglés o francés o los dos, y tener experiencia laboral de al menos 12 meses en tu país también, y eso es todo. Ahora, si no eres profesional, pues no te preocupes, en este caso solo necesitarás tener una carrera técnica, como te dije al principio de este video, tener una carrera técnica en el área de la construcción, de la agricultura, carpintería, cocina, plomería, carnicería, choferes etcétera Igual necesitas un nivel avanzado o medio de inglés o francés y la experiencia laboral en tu país. Mira, para aplicar en Express Entry, el inglés o el francés y la experiencia laboral son indispensables, son obligatorios, son insoslayables. Es decir, no hay forma alguna de ser aprobado aquí si no tienes estos dos factores. Ahora, es bien sencillo. Digamos que no tienes ninguno de estos factores, no eres profesional, no tienes ninguna carrera técnica, no tienes ningún nivel de inglés o francés, pareciera imposible, pero aún así puedes aplicar en Express Entry. Pero Anthony, te estás contradiciendo porque ya dijiste que no puedes aplicar, no hay forma de ser aprobado si no tienes un nivel de inglés o francés y si no tienes la experiencia laboral. ¿Cuál crees tú que es la respuesta a esta pregunta? ¡Exacto! Primero te inscribes en un curso técnico en tu país. Un curso de cuatro, cinco o seis meses. En todos los países hay institutos en los que puedes hacer cursos técnicos gratis. Por ejemplo, en mi país existe el Community College en San Luis y el Instituto Técnico y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, donde hay decenas de carreras técnicas que puedes hacer en un par de meses y totalmente gratis. Este tipo de institutos también existen en México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Perú, casi todos los países. Así es que primero eso, haces un curso técnico. Segundo, al mismo tiempo de hacer el curso, te inscribes en un curso de inglés que también puedes encontrar institutos de inglés donde puedes estudiar gratis. En mi país, conozco el Instituto Profesor Juan Bosch en el ensanche Luperón que ofrece cursos de inglés y de francés totalmente gratis. Cursos de seis meses o un año. Ya aquí tenemos dos factores cubiertos. Ya solo necesitas la experiencia. Entonces, yo te pregunto, ¿qué necesitas para obtener la experiencia? ¡Exacto! Necesitas conseguir empleo en una empresa de tu país y durar al menos un año trabajando para esa empresa. Y eso sería todo. Te va a tomar aproximadamente un año y medio para estar calificado para aplicar a través del mejor programa de inmigración canadiense que es Express Entry. Para aplicar a través de la mejor, más fácil y más barata vía que existe para venir a Canadá. Y muy especialmente el Federal Skill Trades Program FSTP. Si encuentras valor agregado en este canal, por favor suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Yo soy Anthony y esto es Landing Canada.